Yo voy a, voy a tratar de hacer una evaluación de los casi seis meses del gobierno del presidente Macri tratando de ver algunas tendencias estructurales. No, nos podemos detener en lo que es la transferencia de ingresos en contra de los sectores populares, lo que supusieron el conjunto de políticas económicas que se han recorrido en estos seis meses, pero me, me parece que por ahí se pueden enfocar mejor si vemos qué es lo que está quedando como saldo en estos seis meses. Y por el otro vamos a intentar vamos a intentar compararlo, sobre todo con el segundo mandato de la Presidenta Cristina, el periodo 2012-2015, para no extendernos en, en, en los 12 años cuáles fueron... Porque también a lo largo de los 12 años hubo muchos cambios y desivueltas, y, y sí es bueno comparar el pasado inmediato anterior. Y desde ese lugar, bueno, reflexionar de conjunto. Primer punto, como tendencias estructurales que uno advierte en estos seis meses, es que han retornado tres elementos que asignaron... ...el peor periodo de la historia económica argentina... ...el peor periodo de la historia económica argentina... ...fue aquel que se desarrolló entre 1976... ...y el 2001... ...diría el peor periodo desde la Argentina moderna... De, ...desde 1880... ¿Sí? ...esos 25 años... ...fueron 25 años que estuvieron signados... ...por crisis recurrentes... ...1982 la crisis de deuda... ...1989 la hiperinflación... 1995 el tequila y finalmente el crack de la convertibilidad del 2001. O sea que casi cada cinco años había un crack en la economía argentina y un deterioro y retroceso de los sectores populares. Esos 25 años tenían tres componentes que han vuelto hoy a la Argentina. El primero es el endeudamiento, la deuda. El segundo es la valorización financiera. ¿Sí? el sistema financiero con la capacidad de asignar recursos en la economía argentina. Sí, cuando, cuando lo que ponemos en, en el banco, llevar la plata a un banco, da más de rentabilidad que cualquier otra cosa que queramos hacer, comprar una, una maquinaria para la fábrica, abrir un fondo de comercio, comprarnos un taxi, alquilar un departamento, cualquier cosa da más, es porque estamos complicados. Es la valorización financiera. Y el tercer elemento, que viene más demorado, pero viene, es la apertura importadora. Es decir, deuda, valorización financiera y apertura importadora. Estos tres elementos que son estructurales, de esos 25 años que se inician con la dictadura cívico-militar y concluyen con el crack de la convertibilidad, estuvieron presentes. No estuvieron presentes, en el ciclo que va del 2003 al 2015. Entonces, me parece que este es el primer dato que todos tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos esta política económica que va llevando el, el país a un recorrido o a un camino que puede recrear las condiciones que provocaron crisis cíclicas en esos 25 años. Dicho esto, vamos a desgranar de un poco más el, el, el recorrido. En primer lugar, en primer lugar, se ha restituido la capacidad del mercado, le hace de las empresas para asignar recursos en la economía. Es decir, uno podría discutir, y va a ser parte de la discusión que luego vamos a abordar, que había una necesidad de recomposición de precios en la economía argentina. Sin duda. Uno podría decir, bueno, las tarifas estaban atrasadas, había que ver el tipo de cambio, habría que ver este, un acuerdo de precios y salarios, un horizonte más claro, podría ser. Pero no se hizo desde un acuerdo estatal, empresarial, sindical, de concertación, sino que se llamó a gerentes de empresas y se dijo, asignan recursos. Entonces tenemos al sector financiero asignando recursos y tenemos a gerentes de empresas asignando recursos. Eso provoca esa instalación de nuevo de el mercado asignando recursos en detrimento del Estado que asignaba recursos antes, provoca un deterioro de los ingresos populares. ¿Por qué? Porque el impacto del cambio de precios se da en aquellos bienes de los cuales la gente no puede prescindir. ¿Sí? Nosotros teníamos un eh, cuidado extremo en aquellos bienes que se llamaban no durables y que la gente... Necesitaba sí o sí consumir bienes de demanda rígida. La gente no prescinde. Y éramos más desreguladores, más libres, aunque poníamos algunas cuestiones, en aquellos bienes de consumo durable, electrodomésticos, autos y demás. Esos que dijo un economista importante que la gente no debe consumir. Entonces, en ese escenario, lo que ha pasado acá es que la suba de precios se da en alimentos, en medicamentos por la retirada de los subsidios del PAMI y en tarifas de servicios públicos. Todas cosas que la gente no puede dejar de consumir o que priorizan el consumo. Con lo cual lo que se está dando es que las porciones de ingresos populares, le hace salarios, jubilaciones y demás, son crecientemente absorbidas por ese tipo de bienes. Por eso explica a alguien, lo, lo dijo Javier González Fraga, no es lógico que un ingreso medio compre plasma, compre eh, teléfonos celulares, viaje al exterior, se vaya de vacaciones. Es lógico que ese ingreso sea aplicado a la subsistencia y nada más. Alimentos, medicamentos, servicios públicos, vestirse un poco, ahora van a llegar productos importados y seguramente el precio de la ropa va a bajar. Ese es el esquema. Este es el primer punto de retroceso. El otro punto es la restitución de la tasa de ganancia o de la ganancia de los sectores de producción primaria, minería, cereales, por la vía de la baja de retenciones, más la devaluación. Y el otro punto que está en, está en discusión es compensar la pérdida de ventas de las empresas con capacidad de fijar precios, llevando esos excedentes al banco. Lo que dejo de vender, mientras me mantenga líquido, lo pongo a tasa de interés y compenso la caída de ventas. Esa es la valorización financiera. Me mantengo líquido, vendo poco. Entonces, ese es el escenario de acumulación de renta, valorización. Y el tercer punto es, cuando yo decía la vuelta de la deuda, es que el gobierno nacional ha hecho, en estos escasos seis meses, la operación de deuda más grande, más grande, que hizo el país en 30 años. Es decir, colocó mil millones de dólares en una sola operación, y el Banco Central a su vez colocó otros 5.000 millones de dólares, con lo cual el gobierno endeudó al país en 21.500 millones de dólares con el exterior en escasos seis meses. Entonces alguien me puede decir, bueno, pero ustedes también tenían estrangulamiento de divisas, ahora lo vamos a analizar, y evidentemente un poco de deuda había que tomar para resolverlo. Y una propuesta out sí. Ahora, si uno mira levantaron el cepo cambiario, la regulación cambiaria, las reservas de Banco Central, desde que nosotros nos fuimos, que eran 25.100 millones de dólares, están hoy en torno a 31 y monedas. O sea, aumentaron 6.000 millones de dólares. Ahora tomaron deuda por 21.000, faltan 15.000, ya faltan 15.000. Algunas se las llevó Singer. Pero ¿y dónde están los 15.000 que faltan? Si ellos tomaron 21.000 y las reservas se incrementaron en 6.000. ¿sí? Este es el primer proceso que está asociado al endeudamiento. Capturo renta de los laburantes. La llevo al banco para ganar unos mangos en dólares y después me la llevo. Esto ha pasado en estos seis meses. Digo, no es un invento, estos son los números, ustedes entren a la página del Banco Central, si muchos son estudiantes de ciencias económicas o profesionales en ciencias económicas lo van a manejar bien, van a ver cuánto había de reservas cuando nos fuimos, van a ver cuánto hay de reservas hoy, va a haber 6.000. Y ustedes lean los diarios cuánto fueron las operaciones de deuda y va a ver que hubo 21.000. ¿Dónde están los 15.000 que faltan? Nosotros recibimos el país en default, y arreglamos... El 92,4% de default, 93% para hacerlo redondo y no, no detenernos en las comas. Quedaba arreglar un 7% que era el problema con Griesa. Nosotros también íbamos a tener que hacer una propuesta de los out No es que no porque nos habían interrumpido los pagos con el exterior, era el debate del nuevo gobierno si llegábamos. Ahora, estos tomaron 21.500 millones de dólares, en las reservas solo hay 6.000, y el, el ministro hizo, el ministro hizo un gesto de triunfo de gol cuando le pagó, giró 12.000 millones de dólares al exterior, pero no le explicó a nadie a quién le pagó. Digo, nosotros arreglamos el 93, quedaba un 7, ellos giraron 12.000 millones de dólares al exterior, ¿cuánto arreglaron de ese 7? Se arregló todo, le pagaron a todos los holdout más los buitres, le pagaron solo a Paul Singer, no lo sabemos. Ahora giraron 12 mil millones de dólares al exterior. Son 30 veces la plata que supuestamente se llevó Lazaro No, Ya se fueron 12 mil millones de dólares al exterior, no sabemos dónde están, nadie explicó qué se pagó, pero se fueron. Y el país los debe, los debemos todos. Digo, estas me parece que eh, son discusiones que hoy nos están dando, pero que están pasando. Por eso yo digo, los comportamientos que están ocurriendo hoy recuerdan mucho a los comportamientos de esos 25 años que no le fue bien. Eh, podemos exceptuar eh, las, perdón, las honrosas resistencias de, del gobierno de Alfonsín, pero la realidad es que ni el endeudamiento ni la tasa de interés, la valorización financiera, ni la apertura importadora, terminaron bien para los argentinos. Quiero decir hoy, el gobierno, y ahora sí vamos a ver la sustentabilidad macroeconómica, se encuentra con que instaló una transferencia de ingresos en contra del pueblo importante y que no devino en inversión. Se encuentra con que realizó la operación más grande de deuda de los últimos tiempos y no devino en un incremento de reservas con lo cual no puede reactivar y se encuentra con que a pesar de eso sigue necesitando más dólares porque se los han llevado al sector proveedor de divisas al sector proveedor de divisas el sector agropecuario Sí, Fue beneficiado con una devaluación, fue beneficiado con una baja de retenciones y ahora vuelve a ser beneficiado, y esto no, es, no depende de este gobierno ni de ningún otro gobierno, con la suba del precio internacional. Ahora, la realidad es que eso no se refleja en un caño de divisas que están ingresando hoy a la Argentina. O que ingresan y se vuelven a ir. Entonces, hay un problema de insustentabilidad, muy rápido, de insustentabilidad macroeconómica, es decir, no puede seguir tomando deuda. El sector proveedor de divisas no le está respondiendo en los términos que más o menos ellos habían dicho. Había 8 millones de toneladas de soja acumuladas, no se sabe dónde. Yo vi cuando vine acá algunos hidrobolsas, pero bueno, quedan pocos. El... Quiero decir, no está ingresando la lluvia de dólares que el gobierno planteó, con un conjunto de medidas de libre mercado. Ni tampoco está ingresando la lluvia de dólares que el gobierno planteó, con el arreglo con holdout, con el arreglo con los buitres, con la vuelta a los mercados. Insisto, pagaron 12 mil millones de dólares afuera, no sabemos a quién. El ministro prat -Gay en eso debe una explicación al Congreso de la Nación sobre cuánto arregló de la deuda pendiente con esa plata, que no lo ha hecho, que no lo ha hecho. Pero, ahora, hicimos todo para que el agro liquide, no liquidó mucho. Arreglamos con los voltados para poder volver a un ciclo de ingreso de divisas y no se mueve el amperímetro, ahora vamos por el blanqueo. Es decir, le queda la bala de plata para el ingreso de dólares, que es el blanqueo. Es la última jugada. No llegaron los dólares del comercio exterior, no llegaron los dólares de la deuda de regularizar la situación con el exterior y ahora voy por el blanqueo. ¿Sí? Puede ser que le salga bien, puede ser que le salga mal. Se está debatiendo en el Congreso, se va a debatir. Eh, pero el gobierno está ávido de dólares. ¿Por qué? Porque tampoco puede seguir sosteniendo una tasa de interés en 25%, que le dan a los o 35% que pagan los bancos. Mucho tiempo. Yo el otro día hice un cálculo y decía, bueno, si alguien tiene mil dólares... En la ciudad de Buenos Aires es una cifra muy importante, pero es un departamento de 100 metros cuadrados. Alguien que pudo haber heredado un departamento, pudo lo comprado. mil dólares. Lo cambia a pesos. Le dan más o menos 3 millones de pesos. Va al Banco Nación con esos 3 millones de pesos. Lo vendió, consigue 3 millones de pesos, va al Banco Nación. Y pide la tasa mayorista. Más o menos se la dan por 3 millones de pesos cobra 50 mil pesos por mes, sin hacer nada. 50 mil pesos por mes. Si alguien tiene 200 mil dólares, no va a dudar, no va a tratar de comprarse tres taxis, abrir un comercio, poner una fábrica. este No, 50 mil pesos por mes. Ni siquiera un departamento para alquilar, echarlo a inquilino, vender el departamento, ponerlo en el banco. Si eso se sostiene en el tiempo, estamos en problemas porque alguien paga eso y lo está pagando el Estado esa renta financiera desmedida. Entonces, me parece que el gobierno tiene además de un problema de conflictividad social que se ha generado, además de un problema de conflictividad social que se ha generado, digo, el gobierno está soportando crecientemente marchas o movilizaciones masivas de distinto signo político ...y distintas organizaciones convocantes... ...que son numerosas y que lo cuestionan. Que no encuentran articulación política... ...ni liderazgo político, será un tema en discusión... ...pero existen. Y por el otro... ...tiene un problema de insustentabilidad macroeconómica... ...porque habla de largar un programa de, de obra pública... ...que igual largarlo lleva su tiempo... ...pero no encuentra cómo financiarlo. Entonces, me parece que en estos escenarios... En estos escenarios, si el blanqueo no logra el flujo de divisas, ellos le pusieron nombre, la lluvia de dólares, que esperan, nos vamos a encontrar con mucha tensión en el plano político y en el plano económico. Por lo que digo, porque si no ya tendrían que tener una tasa de interés en torno al 20, no en torno al 35%. Entonces, esta es una discusión hoy que está planteada y que está tensionando. Por eso la desesperación del blanqueo. Pero quiero decir, el gobierno va gastando balas en resolver la situación externa. Produce una devaluación, una quita de retenciones al agro, no se mueve el amperímetro. En deuda y paga, no se mueve el amperímetro, ahora busca el blanqueo. Me parece que esta es una discusión que hay que seguir muy atentamente, porque si no el segundo semestre... No va a ser el segundo semestre de la reactivación, va a ser el segundo semestre de la mayor tensión. Porque si no tiene éxito en el ingreso de divisas por la vía del blanqueo, lo que se va a encontrar es un escenario de continuidad de las políticas de ajuste. Y la continuidad de las políticas de ajuste a largo plazo son mal consejero, generan tensiones políticas, el año que viene se vota. En un momento la tensión social se traduce en tensión política. ¿Sí? Hay un problema de sustentabilidad macroeconómica, más allá de juzgar por buenas o malas las políticas de Macri. Sobre este esquema, sobre este esquema, empiezan a producirse situaciones de desequilibrio fiscal creciente es decir, ellos nos acusaban de un déficit grande, ahora hay un déficit mayor, porque se cae la recaudación porque se cae la actividad económica porque al endeudar tenemos que pagar más intereses de deuda, con lo cual se empieza a producir un peso específico de la deuda sobre el presupuesto que se traduce en menos presupuesto para jubilaciones, para las universidades lo hemos vivido entonces, este es otro foco de tensión que se va a ver más hacia fin de año. Es decir, parece claro, hoy, parece claro hoy que el gobierno inició un recorrido de recomposición de la tasa de ganancia en la búsqueda de un proceso de inversión que hasta ahora no se ha dado. Y que los costos sociales de ese recorrido que se inició son enormes. Entonces la pregunta es la sustentabilidad política de este derrotero, además de la sustentabilidad macroeconómica de este derrotero. Y por eso yo decía, están presentes, y arranqué diciendo esto, los componentes que marcaron 25 años de la historia económica argentina. Deuda, valorización financiera y apertura importadora. alguien va a preguntar y todos vamos a preguntar ¿por qué perdimos las elecciones si todo estaba tan bien? ¿por qué pasamos de una economía regulada a una economía protegida donde el Estado ocupaba el centro de la escena como redistribuidor a una economía desregulada una economía de libre mercado donde la retirada del Estado hace que se asignen recursos en contra de nosotros mismos ¿sí? es un cambio muy fuerte es, un, es, un, es una fricción muy fuerte Sí, No es lo mismo administrar el comercio donde se le diga a un industrial o, o cualquiera que quiere importar, bueno, vos qué vas a importar, presentame una declaración jurada, vamos a ver si te la autorizo, qué sé yo, y para qué, qué insumos, a qué se vaya paulatinamente, hoy ya se derogaron las, las de Jai, paulatinamente se está importando y está quebrando, o, digo, tener industria es una decisión política, no se coman en el verso la competitividad. Nosotros nunca vamos a poder competir en términos de baratura de la mano de obra. Digo, un país africano tiene una industria textil, pero bueno, hay que tener los salarios de un país africano. Digo, este es un tema en discusión. Entonces, ¿por qué, por qué una economía que estaba fuertemente regulada, fue, por lo menos por una porción importante de la, la población, la suficiente para instalar otro gobierno, rechazada, y se hizo una apuesta fuerte a la libertad de mercados. Porque nadie no nos no vamos a engañar que este, este, no sabemos quién es Macri, ¿no? Digo esto, creo que todos... No, no es para que se vayan a enojar con alguien que votó Macri, lo que digo, lo que digo es por qué se produce este cambio. ¿Qué falla? ¿Qué... ¿Qué ocurrió? ¿Había una percepción? Porque también pasa esto. ¿Había una percepción de agotamiento de un modo de funcionamiento de la economía y era necesario este shock? ¿Hay una ausencia de paradigma a nivel mundial? ¿Y no se puede hacer otra cosa? Bueno, esto pasa en Europa, esto pasa en Brasil. ¿Es así? Digo, me parece que esta es una discusión de todos. Si sí hablar... ...del segundo mandato... De, de, ...de la presidenta para contrastarlo... ...de Cristina para contrastarlo... Porque, ...porque me parece importante... ...pues si no... ...es como un análisis incompleto... ...hasta ahora las políticas de apertura... ...no han generado dólares... ...eso nos queda a todos claro... ...me parece que hasta aquí llegamos con una parte... ...los seis meses de Macri... ...y no se sabe cómo va a resolver... ...ahora... ...nosotros también teníamos un problema de falta de dólares... No es que no. Por algo teníamos control de cambios, tenemos administración de comercio. ¿Sí? A partir del 2012, a partir del 2012, ¿sí? Comienzan a operar factores que se llaman de restricción externa. Tres, tres problemas. Primero, durante todos los años de nuestro gobierno, el financiamiento de la expansión de la economía eran los dólares que provenían de las exportaciones. Si nuestro gobierno no eligió acceder al mercado internacional de capitales para financiar la expansión, sino nuestro gobierno accedió a autofinanciarse. Decidió, fue una decisión política autofinanciarse. Entran los dólares de la exportación y con eso importo. ¿Sí? Nuestra economía, en general las economías emergentes, con luces y sombras, con discusiones sobre la sustitución de importaciones requiere, más o menos, esto se llama elasticidad empleo-producto, eh, perdón, importaciones-producto, empleo-producto es cuánto empleo se genera, importaciones-producto, requiere que si nosotros queremos que el PBI crezca un punto, que la economía crezca un punto, las importaciones tienen que ser 3, en promedio, a veces es 2,8, a veces es 3,3. O sea que, si yo me decido financiar con exportaciones, y quiero que mi economía crezca, sí, 3%. Mis importaciones van a crecer 9%. Con lo cual yo necesito las exportaciones que me financien ese crecimiento. En el año 2011 llegamos a un pico exportador inédito de 83 mil millones de dólares, con lo cual eh, está asociado a una expansión muy grande de la economía. El bien 2010-2011 fueron Años de mucha expansión de la economía. Siete, ocho puntos de la economía. Eso explica también el triunfo electoral del 2011. Yo descreo de la formación de opinión de los medios. No creo eso. Yo creo en la economía. Digo, creo que Clarín y La Nación decían las misma barbaridad de nuestro gobierno en el 2011 que en el 2015. Sin embargo, en el 2011 ganamos por muerte. Digo, porque la economía crecía del 7 al 8. A partir del 2002, de ese pico de 83 mil millones de dólares comienzan a caer las, las exportaciones hasta llegar al año 2015, que es el último año de nuestro gobierno, a 65 mil millones de dólares y se pierden 18 mil millones de dólares de exportaciones. ¿Sí? ¿Qué se, ¿Por qué se pierden 18 mil millones de dólares de exportaciones? Se pierden las exportaciones primarias o sea, la soja, esencialmente la soja, por precio, cae la tonelada de 550 dólares, termina en 3.30, 3.40, va cayendo. Y las exportaciones industriales por demanda. Nosotros habíamos logrado una fuerte inserción regional de exportación de industria en Sudamérica. Dos tercios de los productos industriales se exportaban a Sudamérica. Más o menos Argentina exportaba 33.000, 34.000 millones de dólares contra 21.000 de primarios, en industria 34.000 contra 21.000 de primarios. Y el resto era manufacturas de origen agropecuario. Ahora, dos tercios se exportaban a Sudamérica, esencialmente a Brasil. ¿Qué había pasado? Por primera vez la industria argentina había superado la restricción de su mercado interno. Y se había alcanzado la famosa escala. Siempre decían, la industria argentina no puede ser porque somos un país de pocos habitantes y si somos pocos habitantes no podemos vendernos. Es cierto. Pero cuando nosotros llegamos a producir 950.000 autos era porque 300.000 se los mandamos a Brasil. ¿Sí? Y si Argentina llegó a ser el sexto país productor de autos en el 2013. Se llegó a ese pico. Entonces... Eso ocurre porque habíamos alcanzado escala en nuestra región. El deterioro de la demanda regional, podríamos hablar rato largo de Dilma y sus políticas y qué sé yo qué, el deterioro de la demanda regional hizo que Argentina perdiera la inserción irregional de su industria, sumada al desequilibrio de la energía, con lo cual era una pinza difícil, porque por suerte y porque pasó el peronismo acá, Argentina no puede ser competitiva en su industria, con mano de obra barata, esto es lo que yo decía, antes, no se coman eso porque no va a ocurrir nunca. El, el saldo es desindustrializar finalmente para los conservadores. No va a haber eso. Entonces, si yo me cae la demanda, pierdo un vector de competitividad que es la energía, la situación se empieza a complicar. La situación se empieza a complicar. Esa es la realidad. ¿Sí? Por primera vez, y este es el gran mérito de Cristina y el gran mérito del gobierno que tuve el honor de integrar, frente a una situación externa difícil, no se decide ajustar el mercado interno. Fue una decisión política. Vamos a sostener el mercado interno, vamos a tratar de que esos 300.000 autos que no vendemos a Brasil, vendámoslo acá. Es difícil, pero nadie se compra una heladera todos los años, nadie se compra... González Farage quiere que no lo compremos nunca, pero nadie se compra una heladera todos los años, un televisor, un auto, digo, es un problema. Teníamos un modelo dinámico en bienes de consumo durables con que tenían un alto componente importado, pero modelo productivo al fin. Entonces, si Sudamérica no nos compra, sobre todo Brasil, si tenemos un problema de necesidad de importar energía, que la tenemos que subsidiar, porque en definitiva el gobierno lo que hacía era poner un freno permanentemente a la, a la presión externa sobre el mercado interno porque no hacía que la industria pagara la energía a precio internacional. Muy bien, nos quedamos sin, sin divisas. Las, las exportaciones empezaban a ser insuficientes. Ahora, el gobierno toma la decisión de bancársela. Y les cuento, porque era un modelo que yo seguía mucho cuando estaba en el Ministerio de Economía, cuando era secretario de Política Económica. Después lo seguí en la Comisión de Presupuesto, pero bueno, ya no lo podía elaborar tan precisamente. Era cuánto era el multiplicador en empleo y en actividad económica de las políticas fiscales y monetarias expansivas el gobierno por primera vez en la historia de la Argentina tuvo recurrentemente una política monetaria y fiscal expansiva 30-32% se expandía la base monetaria y 30-32% el gasto público ahora nosotros metíamos 30% lo que se sí dice en la jerga poner plata en la calle en la jerga se llama así todos sabemos más o menos de lo que hablamos. Nosotros poníamos 30% y la economía crecía al 7. Después pusimos el 30% y la economía creció al 1. Entonces ahí, ¿con qué chocamos? Porque si poníamos 30% de base monetaria, 30% de gasto público, la economía crecía al 7 y después crecía al 1. Con el sector externo. Es decir, todo el segundo mandato se, se choca con el sector externo. Nada se desploma. ¿Por qué? Porque se sigue manteniendo la política monetaria y fiscal expansiva y que se apela? Al uso de las reservas. Lo que habíamos acumulado en los ocho años previos comienza a ser utilizado para sostener el desequilibrio del sector externo. En, esa, en esas tensiones se vivieron cuatro años. Y se aplica la regulación. Bueno, va a haber dólares para importar. ¿Qué? Vamos a regular qué se importa. No va a haber dólares para atesorar. No vas a poder comprar los dólares y llevártelos. Eso fue la regulación cambiaria. Y las tensiones con el, algunos sectores medios que... Digo, para que todos sepan, el último año de libertad cambiaria en la Argentina, solo un 12% los argentinos compraron dólares. O sea que no es tan difundido que todo el mundo... Y son los grandes. Pero digo, regulamos el comercio, regulamos las importaciones, regulamos... El mercado de cambios para que no compren dólares para atesorar y usamos las reservas sobre todo para pagar deuda y las exportaciones que entraban se usaban para aguantar el proceso importador y mientras tanto se trataba de sustituir importaciones que ya venía haciéndose digo los componentes de autos en su momento eran solo un 15 de producción pura y dura nacional se llevó a un 35 por discusiones muy profundas con con Brasil hubo una gran política de expansión de obra pública. La construcción es una industria que es muy multiplicadora y poco demandante de divisas. Eso es un gran mérito de la construcción. El procrear fue muy dinámico en ese sentido. Las políticas de obra pública fue muy dinámica. Por eso, paradójicamente, venía bajando el desempleo. Poco, pero venía bajando. Y en algún momento, en el seno del gobierno, se da una discusión en la cual volvemos a mirar la cuenta capital. Por eso digo, hay muchas cosas que estuvieron... Es decir, ustedes saben que el balance de pagos tiene la cuenta corriente, lo que se exporta, lo que se importa, más los servicios, más los servicios de deuda. Y después está la cuenta capital, que es el ingreso de capitales. Y se empieza a mirar la cuenta capital y se empieza a abrir una discusión sobre eso. Si volvemos a recibir dólares del exterior, si tomamos una parte de deuda, sí... Y hay dos iniciativas, tres en realidad. Una es la expropiación de IPF para resolver el problema de la producción de gas y petróleo. Había un convencimiento que había reservas ocultas, se mejoró mucho en gas, 30% de petróleo no se levantó la producción. Pero se expropia IPF en ese sentido. Mejorar la producción de gas y petróleo es una gran apuesta al petróleo no convencional, que después la queda del precio del petróleo... Lo derrumba el sueño de Vaca Muerta. Fue un gran debate ese. El otro es el blanqueo, los Sedin y los Bade. Y el tercero es el acuerdo con China, porque era un país con el que intercambiábamos mucho, y si podíamos dejar de usar el dólar para el intercambio, usar peso yuan, era una posibilidad. Quiero decir, se exploraron, y después empiezan a arreglar temas pendientes, el Club de París, el CIADI, y nos topamos con Griesa que nos pone un freno y empieza... Es decir, el gobierno atraviesa muchas tensiones, el segundo mandato, que están asignadas por el problema de la insuficiencia de dólares o de nuestra fuente de financiamiento de la expansión productiva, que eran las exportaciones, por pérdida de inserción regional. La patria grande no fue una declamación, que no está mal que lo sea, fue un hecho concreto. Digo, Suramérica en el, en el mediados de los 90 intercambiaba 15 mil millones de dólares, llegó a 150 mil. Argentina y Brasil llegaron a intercambiar mil millones de dólares entre lo que comprábamos y vendíamos. Eso era una atracción de expansión muy fuerte de ambas economías. Bueno, este tipo de cuestiones, había un sueño, había el sueño de que la base industrial de Brasil y Argentina alcanzaban para proveer a Sudamérica y que además teníamos ecuación alimentaria ecuación energética con el petróleo de Venezuela y de Ecuador. Y el gas de Bolivia, todos esos sueños estuvieron. A mí me tocó ser parte de las comisiones donde eso se discutió. Algo salió mal. Pero digo, nosotros teníamos en nuestro gobierno conciencia de la falta de dólares, formas de superarlo y se establecieron fuertes regulaciones de la economía. Ahora todos sabíamos, y era la discusión, que había que generar una mesa de concertación que permitiera resolver esta cuestión. Bueno, vino el liberalismo a resolverla. Vinieron los liberales. Y hoy los liberales instalaron las cosas que le hicieron mucho daño al país. Deuda, valorización financiera y apertura importadora. Sobre eso habrá que discutir y construir. Y es posible un paradigma alternativo. No es que no es posible. Pues si no todos nos vamos a quedar con que el paradigma alternativo es imposible. No, no es cierto. Podemos discutir mucho sobre Brasil... Digo, para todos los que los que estamos acá, que tenemos algún interés por la política, yo aprendí, aprendí mucho en la UNASUR, pero aprendí mirando el escenario, nosotros no podemos pensar un proyecto político autónomo sin Brasil. Es decir, quien quiera hacer política tiene que pensar también en Brasil. Por supuesto, toda la región. Pero sobre todo en Brasil. Porque, porque la, la, el no al alca, que nos emociona a todos, que está todo bien. Tuvo consecuencias y correlatos concretos que nos permitió llevar a producir un millón de autos. Digo, no es que solo fue una declamación. Fue el hecho de impedir que Estados Unidos se apropie de nuestro poder de compra y volcarlo internamente, como un gran mercado interno ampliado. Sí, Fue toda una decisión política, pero también tuvo un correlato económico en la expansión de la región. Esto, esto me parece que es muy importante. Por primera vez, eh, en, en la región, incluidos los países que a lo mejor no eran tan proclives como los países del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, convergían en la Anasur porque había una expansión económica asociada y era posible. Digo algo, después podemos discutir mucho por qué, pero quiero decir, es muy difícil también pensar la política y la política económica de la Argentina y la escala de la economía argentina sin Brasil y sin la región. Aprendimos eso. En los años que fueron del 2005 al 2015, uno aprendió a darse cuenta de eso. Eh, no sé cómo estamos de tiempo. Diez minutos, bueno, para hablar un poco de economía internacional, porque, porque esto también está jugando. Cuando, cuando se le dijo no al ALCA, donde Estados Unidos lo que pensaba era volcar sus productos y a, cap a capturar nuestra capacidad de compra, que en ese momento era potente, y la región decide volcarla internamente, en el marco de un liderazgo, le impedimos que transfirieran su crisis. Por primera vez, ellos no pudieron manejar su devaluación no fue un tema menor no fue un tema menor además de la afirmación soberana no había eh, eh, digamos la capacidad de, de, de Estados Unidos de transferir su crisis a vendernos otras veces fue por la vía financiera pero esta vez es por la vía del comercio no aparece tanto el FMI sino aparece más la Organización Mundial del Comercio vuelven a la carga con eso ahora la, la Alianza Transpacífico... Eh, ...cuando ellos... ...cuando ellos... Eh, ...generan... ...todo un escenario... ...de expansión de su base monetaria... ...Estados Unidos tiene la capacidad... ...de emitir... ...moneda con poder cancelatorio universal... ...tienen la capacidad de emitir... ...al emitir dólares tienen capacidad... ...de emitir moneda con poder cancelatorio universal... ¿Por qué un país que afronta una crisis como la del 2008-2009, que, que, que vio nacer el New Deal como forma de, de expansión de la demanda y demás, no aplicó políticas fiscales y podía emitir moneda libremente? ¿Por qué? Porque en la medida en que ellos expandían su consumo interno, sí, aumentaban sus desequilibrios en su balanza comercial y perdían competitividad y, por lo tanto... Y por lo tanto, el dólar se debilitaba como moneda de reserva internacional. Es decir, había una dificultad para manejar su devaluación, porque se les escapaba el oro, se les escapaba el euro. Al depreciar mucho el dólar, perdía eso. Si lo apreciaban, no podían resolver su situación interna. Esa fue la tensión que surcó a Estados Unidos, que lo surca hasta hoy. A cada rato ustedes van a escuchar que dice suben la tasa de interés en la Reserva Federal, suben. Podrían haberlo hecho ya nos se hubieran matado a todos. No lo, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen su propio país endeudado. Y ellos necesitan la inflación interna sea superior a su propia tasa de interés para licuar las deudas de su propia familia. Por eso no la suben. Por eso la necesidad de vender productos. Estados Unidos pierde competitividad. ¿La gana cómo? La gana recuperando el, el, el factor energético. Empieza, sale fortalecido de la crisis del 2008-2009 frente a Europa y frente a Japón, y ni que hablar frente a los BRICS, y ni que hablar frente a nosotros, porque recupera la competitividad que da la energía, necesita importar menos energía, lo logra. En parte lo logra con el shale, con el shale oil, con el petróleo no convencional, pero después ya lo supera. Eso explica también por qué baja el nivel de conflictividad en el Medio Oriente, y su, su presencia armada allí, digo, va resolviendo su problema energético y va logrando ganar competitividad, va logrando ganar competitividad, ¿sí? Lo logra, sobre la base de superar su desequilibrio energético, su consumo de energía, y obviamente toda su ciencia y tecnología puesta a disposición. Digo, me parece que, que, que en eso... Obama da un salto interesante a esa discusión cuando quiere relanzar al Estados Unidos industrial sobre la base de esa competitividad, la vuelta a los cuellos azules. Ahora, todo eso supone que Estados Unidos va a producir, va a ser competitivo, y supone que tiene que venderle a alguien. Esta es la discusión que hay hoy, en una Europa que está deprimida. Entonces... Esta es la discusión que atravesamos hoy, con un agravante para la Argentina. Nosotros somos competitivos de los Estados Unidos, nunca fuimos una economía complementaria. Nunca nos llevamos bien con los Estados Unidos por un problema comercial. No es para ser antinorteamericanismo, digo, podemos llevarnos mal por sus políticas imperiales y todo eso, pero además hay un problema de relación bilateral. Producimos lo mismo que ellos, no le podemos vender ni un tarro de limones, entonces estamos en un problema, es decir, Argentina, cuando se conforma como país moderno en 1880, y logra una relación simbiótica con el imperio británico, que dura 50 años, porque eran economías complementarias, podemos decir que nosotros estábamos subordinados, todo, todo lo que ya sabemos es cierto, pero la realidad es que si el imperio británico crecía, Argentina crecía, y el intercambio era fluido y alto, y los ingresos venían e invertían. La realidad es que si uno mira las iniciativas de Estados Unidos más recientes hacia el continente, siempre Argentina fue refractaria. Es decir, cuando fue la Alianza para el Progreso a fines de los 50, las políticas del desarrollismo, del desarrollo, y las empresas industriales que vinieron, vinieron empresas industriales norteamericanas, pero Digo, pesadamente las automotrices, las químicas eran muchas europeas, con fuerte presencia en el mercado europeo. Cuando está la otra iniciativa, que es el consenso de Washington, apertura de regulación privatizaciones, si nosotros privatizamos, la verdad que ninguna empresa norteamericana compró una empresa pública. Fueron empresas europeas, mayoritariamente españolas, italianas, francesas, que escapaban de Maastricht. Y en el No al Alca le dijimos No al Alca, fue la tercera iniciativa que rechazamos de plano. Pero la realidad es que la balanza comercial de Argentina con Estados Unidos es fuertemente desequilibrada hace años. 3.500, 3.800 millones de dólares. Es difícil una integración con los Estados Unidos, aún subordinada. Nunca hubo puntos de acuerdo. La diplomacia argentina fue antinorteamericana. Aún en la dictadura cívico-militar. Entonces digo, la hegemonía estadounidense por razones objetivas, más allá de lo que cada uno pueda pensar políticamente, no es buena para la Argentina, en términos de inserción internacional. Ese es el otro error que va a cometer este gobierno, el gobierno del presidente Macri. Suponer que ese fue el, el, también el, el error de, del presidente Menem. Digo, nosotros mandamos tropas al Golfo y nos devolvieron dos bombazos, uno en la AMIA y otro en... Este, la Embajada de Israel, pero no vinieron inversiones. Quiero decir, nos metimos en un bolonqui. ¿Sí? El momento de la presencia de Bush acá, que es casi un remix de la presencia de Obama recientemente, Bush padre cuando vino eh, a ver a Menem, fueron las, las, las visitas bilaterales, después la presencia de Bush hijo en Mar del Plata era en el marco de una reunión multilateral. Pero Bush padre que viene a fin del 90 y Obama que viene ahora... Vienen a plantear cosas que, en definitiva, son que le compremos, pero, pero no que le vendamos. ¿Sí? Es una relación bilateral complicada. No así con Europa. ¡Qué bueno! Tampoco vamos a hacer una elegida de Europa, pero... Y, obviamente... Toda nuestra expansión se dio porque apareció un partener nuevo, que fue el Asia-Pacífico, más Sudamérica con poder de compra. Esa fue nuestra gran inserción internacional contra lo que se dijo que era un país aislado. No, era una inserción internacional potente en la región y en el Asia-Pacífico. Ahora, la emergencia de Estados Unidos es un tema para la Argentina. ¿Sí? Siempre Argentina, diplomáticamente, votó en contra de los Estados Unidos, excepto con Menem. Y la realidad es que el, el, el saldo de, de la relación en, en, en, en, la de, en la época de Menem no fue bueno en términos económicos, me refiero. Después podemos hacer todo, todo un montón de cosas, pero en términos económicos no fue bueno. Y ahora que mencionamos a Menem, alguien me va a estar pensando, ¿y qué puede ser? Que las reformas de mercado ganan elecciones. O por lo menos Menem probó en el 95 que con reformas de mercado podía ganar elecciones. Y es real. Ahora, no es menor, no es menor, que el gobierno, el primer gobierno de Menem, dispuso de recursos propios, que fue la venta de los activos públicos, 26 mil millones de dólares. La gran, el gran shock de modernización, digamos, de la mano del mercado que se propone entre el 91 y el 94, donde pasamos prácticamente la mecánica a la digitalización sin escalas, nadie sabía cómo, de qué manera y con un costo social terrible... Tiene un enorme shock de ingreso de divisas, mil millones de dólares, para ser exactos, que no vienen de la deuda. Nunca el país creció tomando deuda, sino de la venta de activos públicos, que genera una relación nación provincias distinta, fuerte transferencia de recursos a las provincias, fuerte transferencia en el fondo del conurbano, un paliativo de plata muy grande, una expansión económica entre el 91 y el 94, sobre todo 92, 93 fuerte, que va a romperse en el tequila, cuando viene el shock externo del tequila entonces en esos años quiero decir que por eso hablo del blanqueo como bala de plata hay una necesidad de que vengan fondos de algún lado, Menen los tuvo para hacer la reforma de mercado que fue la venta de activos públicos luego viene otro ciclo cuando privatiza el sistema previsional en el 95 la, la sociedad argentina le da un voto de confianza por, por la salida de, de la inflación y acepta un nivel alto de desempleo en la expectativa que va a cambiar, 96-97 la economía repunta y la convertibilidad se muestra incapaz de generar empleo y se rompe el encanto con Menem bueno, después viene la alianza y todo lo que ya sabemos decepciones o no pero digo el, el 91-94 fue un proceso de modernización de la economía de shock de la mano del capital extranjero con dinero que venía de las ventas de las empresas públicas esto no está planteado hoy. Esto también es interesante tenerlo en cuenta. Y además también había, para ser justos, una crisis de paradigma. ¿no? La caída del mundo socialista era, era, era como, que, bueno, acá ganó el capitalismo, viene el Fukuyama, el fin de la historia... Después terminó probando que Huntington, con el choque de las civilizaciones y el atentado a las Torres Gemelas, tenía razón y no tenía razón Fukuyama. Pero digo, en ese momento era un clima de ausencia de paradigma también, que no es menor en los imaginarios eso. Por eso digo, hoy hay paradigmas alternativos, nosotros los probamos. ¿Había una necesidad de reconducir este modelo en clave desarrollista con un ciclo de inversión? Sí. Pero bueno, ahora estamos en el, en el liberalismo puro y duro puro y duro, y además sin plata por ahora, salvo que el blanqueo tenga éxito. Bueno, yo dejo acá. Gracias. Le quería hacer una consulta usted en un momento dijo el gobierno decidió bancársela cuando no había compra del exterior ¿cómo pensaba el Estado cuáles eran los costos sociales que tenía para, para la propia Argentina bancársela ¿Cómo, hubiera, ¿cómo lo hubiera solucionado? y si no se solucionaba ¿cómo iba a terminar con las reservas? bueno lo que se discutió, yo lo, yo lo dije pero lo, lo volvemos a tomar eh, lo, lo que se discutió en este momento a fines del año pasado, lo que se discutió a fines del año pasado, donde lo que había era una tasa de crecimiento débil, pero tasa de crecimiento al fin, era resolver los problemas de precios y crear un horizonte de precios más estable que generara un proceso de inversión. Por el otro había que buscar fuentes de financiamiento que no necesariamente... ¿Había que hacer una propuesta holdout? Sí. ¿Por qué había que hacer una propuesta holdout? porque no estábamos pudiendo pagarle a los holdings. O sea, los que apostaron a Argentina y entraron al canje, no estaban cobrando. Entonces, eso había que destrabarlo. Ahora, vos tenías distintas fuentes de financiamiento. Una era insistir en acuerdos bilaterales, como el que se había hecho con China, que había logrado sostener, por lo menos, el nivel de actividad en torno a China. Dos era utilizar el financiamiento multilateral de los bancos de desarrollo. Estados Unidos se le había vetado a la Argentina el acceso al crédito en el Banco Mundial, a cambio del CIADI, bueno, se había arreglado el CIADI y se había destrabado, conseguir financiamiento del BID, el Banco Mundial y la Corporación Andino de Fomento. Nosotros salimos con fuerza de la crisis del 2009 por ese financiamiento, en parte. Y tres, y tres, era una discusión sobre si se podían aplicar recursos provenientes del de mercado internacional a financiar programas bien definidos de obra pública, sobre todo en energía. Y por el otro, crear un horizonte de concertación social que generara un horizonte de precios y salarios a futuro que garantizara, bueno, ese tipo de acuerdos. Esa era la discusión. El otro, el otro tema, bueno, la crisis de Brasil desembocó. Había una discusión pendiente con Brasil. Había una discusión pendiente con Brasil. Pero ese, ese era el horizonte. Por el otro, el gobierno ya lo había iniciado con el PROCREAR, pero estaba muy instalado, muy instalado, incluso porque la industria de la construcción, como yo dije antes, no es tan demandante de divisas, la necesidad de un programa más agresivo que el PROCREAR en términos de generación de vivienda, porque el PROCREAR funcionaba muy bien donde había disponibilidad de tierras, pero en las grandes ciudades... Donde la tierra se es escasa era más difícil, entonces había que buscar soluciones en ese sentido. Pero el tema era una gran concertación, una propuesta holdout, que no es la que se hizo, más en defensa de los intereses nacionales, pero había que hacer, y búsqueda de fuentes de financiamiento alternativas ligadas a programas de expansión de obra pública. Y un relanzar de la construcción, pasar de un imaginario de bienes de consumo durables como electrodomésticos, autos, a forzar una mayor capacidad de ahorro en vivienda. Esta era una discusión que estaba planteada. Porque tal vez eso también fue una de nuestras debilidades, ¿no? Resolvimos muchas cuestiones, lo que pasa es que, bueno, es difícil, porque la gente venía de muy atrás. Muchas cuestiones de las puertas de la casa para adentro, pero a lo mejor era necesario resolver la casa. Es una discusión. ¿Puedo hacer otra consulta? Sí. ¿Este gobierno, el gobierno de Macri? No, el no al contrario. El, gobi el, gobierno, el gobierno anterior trató de fortalecer el mercado interno porque se caía... Vos tenés dos, tres tipos de demanda, tres, tres componentes de la demanda agregada. El consumo interno, que es dos tercios, más o menos, 67, 66. La inversión, que es en torno a un 20, por lo menos fue en nuestro gobierno, y el resto 13, 14, 15 exportaciones. La demanda externa se venía cayendo, entonces... Vos querías fortalecer la demanda interna. Esto, esto incluso está planteado en todos los discursos de la Presidenta. Fortalezcamos el mercado interno como alternativa a la falta de demanda externa. Lo que pasa es que, como yo te decía antes, el fortalecimiento del mercado interno implica la expansión del consumo y la expansión del consumo implica la necesidad de importaciones. Entonces ese era el equilibrio delicado en el que se manejaba. Bueno, buenas tardes y felicitaciones por, por, la, por la charla, por la, la verdad muy, muy, muy esclarecedora y, y con el fino contacto con las decisiones políticas que, que son necesarias para poder entender algunos aspectos de la economía o, o todos. Este, entonces la pregunta va en ese sentido, porque bien está aclarado por vos en tu exposición los puntos a los que la política económica por decisión política este, se jugó y finalmente en las elecciones el resultado electoral eh, fue lo que conocemos. Y creo que la, una de las, de las cuestiones que para la economía entrerriana como ser este, nos costaba visualizar en ese, en esa recta final de, de la economía de, de, del, del gobierno de Cristina. Este, bueno, finalmente eh, quedamos mal y ahora estamos en este marco. Entonces me pregunto y lo pregunto en ese sentido, ¿cómo aquellas demandas que no podíamos responder y sin embargo creo? que desde nuestra visión queríamos contener sin duda al productor, al productor regional, al de, a de cualquier este, mediano productor, mediano industrial, sobre todo el agroalimento como ser para nuestra provincia. Este, a ese no lo podíamos contener, finalmente un conjunto de cosas lo lleva a votar distinto y, y, y sucede lo que sucede hoy. ¿Qué respuesta va a encontrar todos esos sectores en este modelo económico? Este es el planteo para, para una visualización a un economista tan brillante. Gracias. Bueno, te agradezco los conceptos, no exageremos. Uno, por ahí, habla desde los lugares que le tocó ocupar. Eh, yo tuve el honor de, de servir en, el en los dos gobiernos de la Presidenta y el último tramo del gobierno de Néstor. Y bueno, uno vivió, estuvo en el quehacer económico... Y vivió muy de cerca muchos debates, entonces uno trata del mejor modo posible de, de, de exteriorizarlos porque me parece que es un aporte. En este momento eh, no hay política de contención de los sectores que están siendo agredidos. Digamos, cuando se desregula el mercado de la carne o se baja la retención del maíz, que es un insumo para la industria porcina y avícola, claramente saben lo que va a pasar. Eh, evidentemente no hay una decisión de contener a los sectores agredidos porque también en este marco yo creo que estructuralmente van a una baja del salario estructural entonces necesitan eh, esa desarticulación eh, lo que se ha expresado hasta ahora y que no se expresó como un frente por distintas razones que no digo vos tenés que tuviste una gran movilización el 24 de marzo Convocada por los organismos, tuviste lo de Pi convocado por Cristina, tuviste la movilización de la CGT, tuviste la movilización de los universitarios, digo, pero todo eso no tiene articulación política. Y la realidad, y tal vez ya entrando en el plano político, no económico, uno podría decir, aunque, aunque tampoco esas cosas terminaron saldándose bien, pero por otros factores, ¿no? Alguien podría decir que nos faltó un Gelbart, nos faltó alguien que articulara los sectores productivos y tratara de abrir una discusión. También es cierto que en ambos casos las experiencias de Helbert terminaron en golpes de Estado o terminaron en crisis, ¿no? Pero, por otras razones, pero, pero me parece que era un tiempo era un tiempo de concertación social. Tal vez nos faltó. Tal vez nos faltó la decisión política. Tal vez no, me hago cargo de la parte que me toca porque no quiero escurrir el bulto. Tal vez nos faltó... Por eso yo decía, por lo menos los lugares donde me invitaron en la campaña, las cosas que se discutían en los, entre los economistas que iban o que formaban parte del, del, del, de Daniel Scioli, del candidato, de lo que podía ser un cuarto gobierno del Frente para la Victoria, hablaban de la concertación como un tema de ordenamiento. Tal vez si ese productor o si esos productores hubieran estado contenidos en, en estructuras organizadas, que pudieran... Y lo mismo también le cabe a los sindicatos, ¿no? Porque es toda una discusión. Tal vez faltó, tal vez nosotros no los convocamos. Eh... Yo fui presidente de la Comisión de presupuesto y Hacienda del Congreso, ¿no? De la Cámara de Diputados, durante cuatro años. Y la verdad, para ser justos, con las provincias... Yo hablaba con muchísimas provincias, obviamente, sobre todo cuando llegaba el presupuesto, venían las demandas de obras, las demandas sobre los presupuestos de la universidad. Y vos encontrabas ahí falta de interlocución, no conmigo, porque uno los recibía, se ponía con el lápiz, pero es cierto, me parece que, porque, porque, eh, a diferencia cuando yo estaba en el ministerio de economía, en la secretaría de política económica, muchos ministros de producción venían con planteos y había otra, me parece que hubo un cambio en la interlocución sobre, sobre esa discusión, me parece que si se hubiera podido vertebrar esos sectores productivos, a lo mejor el resultado electoral era otro y a lo mejor las posibilidades que lo planteaba ya también el, el compañero de reordenar la situación de precios en la economía argentina no era traumática, hoy me parece que la transferencia de ingresos está decidida en contra, ya está, esto es así por eso yo dije, bueno, acá hay una sustentabilidad macroeconómica y después vendrá una sustentabilidad política que se expresará en las elecciones, qué sé yo. Eso dependerá. Pero sí, faltó un proceso, me parece a mí, de vertebración de los sectores que habíamos beneficiado o que se vieron beneficiados por nuestra política económica y que la política económica encuentra un límite y había que haber explicado el límite y habría que haber tenido un ida y vuelta de cómo salir de ese límite del modo menos bueno, ahora no, ahora se hizo con traumatismo chao arreglate, el que gana gana el que pierde pierde, es así le quería consultar este en torno a las noticias que salieron esta semana sobre Argentina y el FMI ¿qué piensa usted si en el corto plazo vamos a recibir las clásicas misiones con las recetas ortodoxas y la, la auditoría de las cuentas nacionales. Sí, no tengo duda. Digo, va a venir el Fondo Monetario Internacional. Eh, mire, eh, durante 12 años nadie escuchó hablar del Fondo Monetario en la Argentina. Es más, muchos de ustedes ni, ni se deben acordar. Y eso fue bueno. No, digo, fue bueno para el país. Ahora van a venir y va a haber una discusión, nos van a mirar las cuentas públicas. Va... Creo que creo que no va a ser bueno. digo no... Siempre que Argentina siguió las políticas del FMI, al pueblo no le fue bien. Veremos cómo, cómo se procesa esto, cómo se procesa esto en esta etapa. Pero la realidad es que yo estuve reunido con técnicos del fondo cuando estábamos en el Ministerio de Economía, cuando íbamos a hacer el segundo canje y demás. Y la verdad que no, no es bueno. Lo cual no quiere decir que uno no siga siendo parte del G20 y demás, pero me parece que, que las misiones del fondo son condicionantes de la política económica argentina. Son condicionantes sobre todo del presupuesto público de la Argentina. Digo, si Argentina logró autonomía fue porque liberó a su presupuesto, primero de la carga de la deuda en términos cuantitativos. Si uno mira en estos años, las retenciones, los derechos de exportación, casi calzaban con los servicios de deuda. Con lo cual la renta agropecuaria pagaba los servicios de deuda y el resto del presupuesto quedaba liberado. Eso implicó la suba del presupuesto educativo, las universidades. ¿sí? Ahora me parece que eso va a cambiar. Y creo que la presencia de Alfonso, del fondo, Alfonso, se me escapó, va a cambiar y la presencia del fondo monetario va a convalidar esa lógica de que te van a mirar el presupuesto y te van a decir, no tanto para educación, no tanto para salud. No fue bueno el fondo para la Argentina. No fue bueno. Nadie recuerda la presencia del fondo como algo bueno. Es más, cuando Argentina dejó de darle vuelo al fondo, le fue mejor a la gente. Eso está bastante asociado en el imaginario. Eso sí puede tener un costo político para el gobierno. Sí. hace un índice de precio de la, de la caja super el IPF estaba valiendo 4,82 uh -huh. y en diciembre del 2013 13, no ah, diciembre del 2015 pasó a valer 13,01 si sí, supuestamente con la la, la, la, la, la, la, la, la expropiación perdón disculpe no se iba a mejorar eso a más o menos no, justamente, justamente lo, que, lo que se procuró en ese momento o por lo menos lo que se pensó en ese momento cuando se expropió IPF, el objetivo era que IPF acumulara ganancias para poder dinamizar la inversión es decir, lo que se estaba buscando en ese momento era encarecer, si querés, como, como se reparten los, las cargas era sostener el precio barato de la energía para la industria encarecerlo para el uso del auto y lograr que IPF alcanzara equilibrio para la inversión. Todo el, todo el proceso de IPF en ese momento estaba basado en lograr aumentar la capacidad de producción de las áreas no centrales, no las que ya se reciben de Repsol que estaban produciendo, sino las áreas secundarias. ¿Por qué? Porque había una sospecha de que las áreas secundarias... ...tenían más petróleo del que se decía. Entonces se necesitaba inversión. Todos ustedes saben que en la industria petrolera... ...el costo más grande es el de la exploración. No así el de perforar, porque es perforar eso... ...es una industria madura, pero sí el de la, el de la, el de la el exploración. Y por el otro, producto de esto que contábamos de Estados Unidos... ...en ese momento, la visión del petróleo no convencional... ...o el yacimiento de Vaca Muerta, que era el tercero... ...a nivel a escala planetaria generaba una expectativa grande. ¿Por qué? Porque el costo de explotación del barril de petróleo no convencional era de 77 dólares. Cuando el barril de petróleo llegó empezó a caer, a caer, a caer, a caer, eso se hizo inviable. Pero en realidad la suba del precio de la nafta, la suba del precio de la nafta no era abaratar el consumo de nafta eh, para uso cotidiano, sino lo que era de fortalecer la capacidad de inversión de IPF y además mantener, que era bastante costoso, el subsidio de energía a la industria para que no pagara el precio internacional. Luego el cambio, es más, y a mí me tocó trabajar con, con la gente de IPF y se votó finalmente la ley de hidrocarburos que se sancionó en el 2014. La ley de hidrocarburos, que fue una, un avance importante porque estableció una relación distinta entre los actores del petróleo, que era la nación, las provincias, se reconocía a las provincias el derecho nunca se había reconocido el subsuelo, y que el sector privado, es decir, establecer un marco regulatorio para la inversión del sector privado, por ley, que se sanciona. Fue una discusión muy grande con las provincias, digo, fue una cosa compleja, discutida, eh, muchos querían este, el cobro de, de, de regalías al sector privado mayor, bueno, fue largo y difícil, pero se sancionó. Cuando se sanciona la ley de hidrocarburos, uno la lee en detalle, en realidad toda la orientación de inversión estaba destinada a petróleo no convencional y áreas secundarias, no en áreas centrales. Eso fue una polémica con las provincias, no menor, con las provincias petroleras pero está orientado a eso. Bueno, los hechos a escala planetaria no, no ayudaron. No, no, no ayudaron, pero no el precio de la nafta o la suba del precio de la nafta no, no, no tenía, tenía que ver más con fortalecer la posición de YPF y facilitar eh, una mayor acumulación, una mayor acumulación, de recursos para la inversión y no hacer que subiera el precio que iba destinado a la industria, en realidad era una redistribución en contra del consumo general, en favor de un proceso de inversión, en vista de que de levantar la producción de gas y petróleo, y ese levantamiento de la producción de gas y petróleo tenía que estar asociado, por lo que se creía en ese momento, a Vaca muerta, al petróleo no convencional, que era el que le había permitido a Estados Unidos inicialmente levantar su producción de gas y petróleo. De hecho, ellos tenían eh, desarrollada eh, eh, toda la matriz de exploración y explotación. Lo que pasa es que bueno, después de la caída del precio del petróleo cambió el escenario. No, gracias a ustedes, chef.